a hacer un, un momentico bueno son las 4 y un minutos yo creo que estamos al aire vamos a ver un momentico que nos dicen por acá en el interno a ver si ya estamos al aire y ustedes sobre todo si me están escuchando bien bueno regálenme un momento mientras la gente se va conectando y Miramos si efectivamente la gente está allí. Perfecto. Para la gente que recién se vaya conectando por ahí, que nos vaya eh, diciendo si nos está escuchando bien. Es muy importante para que ustedes puedan aprender de las experiencias que hoy vamos a compartir con Alirio Salazar. Bueno, creo que ahí estamos... Vamos a ver. Sí, perfecto. Bueno, señoras y señores, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, don, don Buenas tardes. ¿Cómo ha ido? Muy bien. Nuevamente, muchas gracias. Ajá. ¿No está corchado, verdad que no? No, no está no, no, corchado. Él se está haciendo el <risa> tímido, pero no es tímido, así que eh, no se preocupen. Él se está haciendo es porque para, para controlar un poquitico. Pero me entienden. De verdad que, don Lidio, le damos muchísimas gracias desde el equipo Sobseguros eh, por aceptar la invitación, ¿cierto? Esto es una, digamos, que es una, una nueva faceta de algo que nosotros hemos denominado como Academia of seguros Ajá. y la idea es, es pasar un poco de los temas académicos también a los temas experienciales. En el caso suyo, eh, vamos a conversar más adelante, mientras la gente se va conectando, eh, acerca de las experiencias de cómo, eh, digamos, que se fue metiendo usted en este mundo de los, de los seguros, cuánto lleva como profesional de seguros... Cuáles han sido, digamos, que esas experiencias de vida y esas anécdotas también que nos quedan a todos, eh, porque digamos que ese, esa trayectoria que usted tiene, pues evidentemente a sus colegas y a la comunidad de, de Academias of Seguros, pues le va a servir mucho, ¿verdad? Ok. Así es, ¿está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Está de acuerdo, perfecto. Bueno, señoras y señores, hoy es jueves 9 de agosto eh, del 2018, estamos en Academias of Seguros, un espacio construido desde. En soft seguros, ¿cierto? Para todos ustedes, los profesionales de seguros. Saludos para la gente que se está conectando desde aquí, desde Colombia, si hay amigos en México, en Perú, eh, Chile, Ecuador, en República Dominicana y demás países donde estamos, digamos que nosotros presentes haciendo, digamos que todo el tema de ayudar a los intermediarios de seguros a que crezcan y se organicen. Pues un saludo muy especial para todos ustedes, señores. Pues esto es la Academia de Seguros, les damos la bienvenida, perfecto, ahí se dice que Lina Orozco se unió. Bueno, Lina, qué bueno que estés aquí con nosotros en la Academia de Seguros. Pues bueno señores, eh, ahora sí de pronto entrando un poco más en materia, eh, vamos a empezar a compartir con Alirio, ¿cierto? Alirio Salazar Torres, Él es un profesional en, en temáticas de seguros que digamos que lleva un poco más de 25 años o alrededor de 25 años, en esta profesión, esta bonita profesión, pero que arrancó, digamos que en su vida laboral, en otro aspecto. ¿Usted cómo arrancó eh, cuando, digamos que tenía un poco menos de edad? ¿Cómo arrancó la, en su vida laboral? Ah, ya, mi vida laboral arrancó trabajando eh, en una agencia de propiedades de raíz, de un cuñado mío, eh, luego y paralelamente eh, trabajé con el magisterio. Digamos que y web donde más arraigo tuve desde el año 1980 hasta el año 2002 que me retiré. Me retiré precisamente porque yo trabajaba de noche y me ubicaron a trabajar de día y yo ya en el día estaba trabajando como director comercial de una compañía de seguros. Entonces no me convenía continuar y bueno, en ese entonces logré la pensión gracia y ya con la pensión y el sueldo eh, de la compañía de seguros. Eh, podía sobrevivir y arrancar en ese tema. ¿Y en ese entonces ya tenía familia o estaba soltero? ¿cómo, digamos que cómo, ¿Cómo era la vida en ese entonces cuando usted combinaba esas dos labores? Bueno, yo estuve soltero hasta la edad de 33 años. Ajá. A la edad de 33 años pues trabajé en otras empresas, en otras actividades y a la edad de 33 años me, me casé, tuve un hijo y fue cuando me vinculé eh, a mejor, es decir bien. así de joven como estoy yo yo tengo 33 años actualmente sí, entonces así sí, de joven como estaba yo digamos, a ver yo sí. ya tenía 33 38 años okay. 38 años tenía cuando me vinculé al tema de los grupos ah ok perfecto 38 años sí. y actualmente pues ya ha pasado un tiempo y una, una cantidad de historias detrás verdad muchas sí. bueno ahora sí cuéntenos compártanos un alivio ¿Quién es Don Alivio? ¿De dónde nació? Bueno, está, estamos hablando desde aquí, desde Pereira, que es una, una, una ciudad muy linda, en el centro del eje cafetero de Colombia. Sin embargo, ¿usted de dónde es? ¿De dónde son sus raíces? Yo nací en un pueblo del oriente de Antioquia, que se llama El Santuario, Ajá. cerca de Río Negro, Granada, por esos lados, porque aquí en Risaralda, donde estamos, también hay otro pueblo que se llama Santuario. La diferencia entre los dos es que el de acá es Santuario, sin el artículo el. Ah, okay. Allá en el Pueblo mío es con el artículo sí. el santuario. De hecho, Santuario Risaralda santuario queda de frente en la otra montaña al pueblo donde yo nací, que es a pie de Risaralda. Es correcto. Sí, es. Bueno, entonces usted nació ya en el Santuario sí. y cómo, cómo aterrizan estas tierras cafetelas aquí en el, en el corazón cafetero. Sí, topestero. es una historia bien interesante porque eh, terminé de bachillerato en el año 1970. Sí. En noviembre de 1970 nos graduamos, mi papá tenía antes de eso eh, un negocio de un almacén de telas y, y, y vestidos y cosas de esas que, que hoy pues ya no funciona de esa manera, hoy son mucho más especializados y se había quebrado, se había fracasado y estaba trabajando en Armenia con Iván Botero Gómez que es también paisano de nosotros, ellos son de esa tierra eh, y nos, inmediatamente yo me gradué en ese mismo noviembre nos vinimos para Armenia. Y de yo estoy en esta tierra cabecera desde el año 1970. Ok, perfecto. Eh, en ese entonces, entonces, digamos que usted tenía en mente entrar al mundo de los seguros o cómo fue, digamos, que su, su caminar y, y fue cayendo en, en este rumbo y en este proyecto de vida tan bonito. En este mundo de los seguros yo llegué por accidente. Ajá. Pero fue un accidente muy bueno, que hoy lo reivindico. Porque cuando yo iba, estaba por nacer mi, mi segundo hijo, sí. pues la situación económica no estaba fácil. Yo inclusive con mi esposa habíamos tomado la determinación de irnos hacia Estados Unidos. Pero mm, se murió un cuñado en ese, en ese noviembre eh, y mi señora ya esperaba el bebé como para el año siguiente. Eh, en el mes de febrero o marzo más o menos, efectivamente nació en febrero, entonces pues ya no era posible salir del país. Entonces acudí a buscar trabajo en el ministerio, en un colegio nocturno lo conseguí y salí con una hoja de vida a varias empresas para trabajar en un día en otra cosa y de esa manera pues eh, aumentar un poco el ingreso para los gastos que tenían. En esas eh, acudí donde el gerente de seguros que era un primo de mi esposa y le dije pues que yo lo había puesto a él como una referencia para las hojas de vida que había puesto en varias empresas me dijo ¿cómo así yo estoy necesitando un empleado aquí un director comercial usted que sabe seguro le dije nada me dijo está bien porque yo tampoco <risa> siendo el gerente entonces eh, bueno él inmediatamente pues por la cercanía pues por confianza y todo eso Habló con los directivos en Bogotá, me mandaron a Bogotá y en ocho días estaba ya trabajando como director comercial en Colsegundos. Es decir, ¿ustedes tienen que desde esa época, que más o menos fue en qué año? Eso fue exactamente el 3 de marzo del año 1993 que yo me vinculé al mundo de los... 3 de marzo de 1993 claro, hasta el día de hoy todavía y, vigente. Y hasta el día de hoy sin parar. Ajá, 3 de marzo de 1993. Eh, en ese entonces usted había tenido digamos que algún acercamiento al mundo comercial ¿Por qué cayó como digamos que en ese puesto? O sea, ¿Por qué usted tiene esa vocación comercial o cuéntenos un poquito? Bueno, yo en Conseguiros empecé esa vida de, de trabajar en una aseguradora no de asegurador y empecé a estudiar, empecé a estudiar me pareció interesante y empecé a leer pues por obligación obviamente a leer y a conocer, era una época en que eh, las tarifas no se manejaban como se maneja en el día de hoy sino que había unos libros, el libro rojo el libro azul, el libro amarillo, el libro verde que eran los diferentes tarifarios ya hoy en día es una cosa muy, se manejaba muy distinto y las tarifas de los seguros lo seguro eran costosísimos mucho más costosos que hoy en día proporcionalmente a la fecha porque las tasas eran tasas del 16% del 14% hoy se habla de tasas del .5, del .6 del 1, del 1.5 ya que la diferencia es enorme, me tocó ponerme a estudiar, bueno, allí duré tres años en Colseguros, y a los tres años eh, cambiaron de gerente, vino un gerente nuevo, tuve algunas dificultades con él, y fue muy simpático porque yo renuncié un día, no recuerdo exactamente en qué fecha, pero creo que fue por el mismo mes de marzo, pero tres años después, y fue providencial porque Gilberto Castaño Mejía, que era entonces gerente de Agrícola de Seguros, con su secretaria me llamó, que necesitaba hablar conmigo. Entonces yo fui donde, y empezamos a hablar, y nos tomamos unos tragos, y al final me dijo, eh, a usted le interesaría trabajar conmigo, pero es que me da pena con Víctor Raúl Zuluaga, que era el gerente entonces de Colseguros, y vea cómo es la coincidencia de la vida déjenme de 5 minutos, voy a la oficina y le traigo el radicado de esta mañana que había presentado la renuncia entonces empaté inmediatamente allí en Agrícola de Seguro duré como director comercial 11 años y medio eh, ya en el 2004 eh, por el mes de octubre noviembre ya advertí al gerente Gilberto Castaño que yo me retiraba Ajá. éramos muy buenos amigos bueno, en fin en un acto de, de reunión que se realiza casi, o se realizaba mucho, con frecuencia, en las compañías de juros en el mes de diciembre para despedir el año, eh, reunidos allí, me decía la señora... ¿Como las convenciones? O, lo que, como una convención, una, una convención, reunión ¿cómo? de despedida de año, me dice la esposa de Gilberto Castaño, que yo era muy ingrata de cómo iba a dejar a Gilberto solo. yo dije, no, pues él no queda solo, pero yo sí me voy a ir a la calle, que ya aprendí cómo funciona esto... Y yo veo que los asesores de juros ganan mucha plata. Y efectivamente me retiré, presenté la carta de renuncia, salí a vacaciones y digamos que con las vacaciones empecé a trabajar hasta el 31 de diciembre del año 2004 y el 6 de enero 2005 fundé mi empresa. ¿Y hasta el día de hoy? Y hasta el día de hoy. ¿Es en lo que trabaja y es su proyecto de vida actualmente? ¿verdad? Sí, en este momento es mi proyecto de vida. Y pues igual le, ya me logré pensionar en el magisterio y pues... Por esa bendición de Dios que los maestros de esa época que teníamos un régimen especial, logré conseguir la pensión gracia y la pensión ya de jubilación. Okay. Y seguí trabajando en esto y esto me da una holgura ¿Sí? económica muy grande. Bueno, digamos que de todas esas anécdotas que, que usted tiene, que seguramente contando todo lo que nos está compartiendo, se le viene a la mente una anécdota que usted dijera, esto se lo contaría yo a mis nietos más Ay. adelante, porque me parece muy bonito, me parece que, que de destacar o, o, o me trae buenos o a veces recuerdos dolorosos, pero de lo cual yo aprendí mucho, ¿verdad? Entonces, una, una de esas anécdotas que, que usted quisiera compartir. Pues vea, es simple y complicado también a la vez, o complejo. Este es un negocio que no se hace de la noche a la mañana. Es un constructo de muchos años, de mucha tenacidad de mucha disciplina, de constancia. Yo empecé con un proyecto que yo empecé a desarrollar con eh, Agrícola de Seguros, con Gilberto Castaño, y es una póliza de vida grupo para el Magisterio. En ese entonces solo estaba en el mercado el Seguro Bolívar, y entre Gilberto Castaño y yo diseñamos una póliza para el Magisterio. Entonces yo intenté que algunos asesores se le dedicaran a eso, pero no creían en eso, yo sí creía en eso. El me retiro a hacer lo que yo fundo. he tratado de fundar o de promover y que nadie lo quiera hacer y yo creo en eso. Es decir, no solamente uno, digamos que como, como profesional de seguros se puede dedicar a lo que actualmente está en el plan de las aseguradoras, sino que con base a mis experiencias yo también puedo proponer ese tipo de negocio. ¿No es usted? Sí, claro. Más en esa época que ahora, pero aún las compañías de seguros lo escuchan a uno y si uno tiene ideas y es creativo y propone algo, las compañías lo escuchan a uno. Y bueno, y si eso es eh, desarrollable y eso es un buen negocio para las compañías, las compañías actuarían en eso y le dan, le dan eh, corriente a lo que uno está haciendo. Uh -huh. sí, entonces, en función de eso, pues, eh, yo arranqué y la verdad fue que no fue fácil. No fue fácil. Yo le decía y le digo a mis amigos que es como cuando uno está viendo en un aeropuerto a un jumbo, a un avión grandísimo, tratando de despegar y uno lo ve pegado, pegado, pegado, pegado del piso. Y dice, este avión no va a despegar, este avión se va a tragar toda la pista y se va a salir. Y de pronto uno ve que levanta el pico, levanta la, la nariz y ¡rum! se va para arriba. Así me pasó a mí. Sin embargo, en ese transcurso, eh, digamos como para destacar es que... A los dos años, dos años largos, yo estaba endeudado porque este era un trabajo que yo inicié en cinco departamentos. Entonces yo conseguí empleados, estaba pagando empleados, eh, la cartera no subía al ritmo que cobraban los empleados, entonces no fue Y yo me iba para Bogotá. Pero a mí me han pasado cosas muy coincidenciales en la vida. Yo no tenía con qué pagar eh, un vuelo de regreso de Bogotá y me voy en un avión y me regreso en bus. Y esas cosas de la vida que el día siguiente, que yo ya me iba, yo estaba abordando una aerolínea eh, que había que se llamaba Aerorepública, y en esa llegó Gilberto, que era todavía gerente de la agrícola, y me dice, hola Lirio, ¿cómo estás? ¿Vas para Bogotá, para la agrícola? Y le dije, sí. ¿Vas a hablar con quién? Y le no voy a hablar con el vicepresidente comercial, porque pues no soy capaz. Voy a entregar esto. Él... Eso sí, fue a los años más o menos. Ya la empresa. Fundado okay. la empresa. Okay. Él agachó la cabeza, se quedó pensativo y se fue en su vuelo de avión que yo me fui en los repúblicos. Ese señor es un hombre a quien yo digo que lo quiero con trapitos y todo. Le doy la vida por él, ese hombre cuando se propone ayudarle a alguien es a ayudarle a verdad. Y bueno, llegamos a Bogotá y me llamó a mi celular. Y miren a los celulares de esa época, pues, que eran unas panelas, y me llama y me dice, lirio. acabo de cancelar una cita. Antes de que usted vaya a la compañía, nos vemos en el apartamento de mi hija Allá lo invito a desayunar. Y yo, bueno, doctor, efectivamente nos vimos allá. Y me dijo, no, no renuncia a algo por lo que usted ha luchado tanto. Déjeme a ver yo algo. Y nos fuimos a hablar con el vicepresidente. Y la compañía dijo, no, vamos a darle la mano a Lirio él diseñó esto, él nos está dando una oportunidad aquí de crecer en este programa de Vida Grupo y bueno, me dieron la mano, me ayudaron y digamos que ahí fue cuando ese avión puso nariz hacia arriba y, y arrancó, okay. me echó bueno. Pero un tema de persistencia, de sí, constancia, sí, sí, sí, sí. bueno también digamos que de, de, de, de generar amistades y, y relaciones que, que obviamente apalancan ciertas Las ideas no. y, y también en este caso... Pues digamos que la ayuda que, que le brindaron, ¿verdad? Sí, de allí en adelante la compañía me dijo: lo vamos a ayudar, lo vamos a ayudar a pagar a unos empleados durante un X tiempo hasta que ustedes peguen y listo. Yo ahí sí que le puse ánimo a eso. Yo viajaba, yo viajé por los casi 127 municipios que tiene Antioquia en una época muy difícil donde había guerrilla, había paramilitares, había todo, pero yo andaba tranquilo. Eh, en el Huila también recuerdo como experiencia una vez son 39 municipios y en los 69 municipios hay un corregimiento que se llama Pacarní que pertenece al municipio de Tesalia entonces me dijeron que no fuera por allá que era muy peligroso pero yo pues, no le tengo miedo a nada porque como no debo nada no tengo nada que esconder entonces no, yo sí voy y allá hay un colegio grande entonces yo voy a vender seguros y efectivamente de ida me pararon los militares, gente que yo pensaría que eran paramilitares y me dijeron que a qué iba, yo les mostré, lo requisaron, les mostré todo y listo. llegamos a Pacarní, ese día vendimos 19 pólizas allá, de seguro de grupo y coincidencialmente a las 5 de la tarde que salíamos, entonces bajaban dos señores eh, de, de bota pantanera con fusiles, pero vestidos de civil, y entonces nos dicen ¿cómo les fue yo les dije, no, muy bien, superamente bien. Y yo, sí, sí, eso nos hemos dado cuenta. ¡Vuelvan por aquí! <risa> Después supimos que eran guerrilleros. ¿eh? Pero son, bueno, cosas que me han pasado en la vida y muchas otras más. Esas dentro de lo que es la labor, la actividad. Y pues eso a mí lo que me daba era ánimo para trabajar. Y me recorrí los 39 municipios de Huila eh, Había iniciado también Tolima, recorrí algunos municipios. Pero luego Tolima se los cedimos a otro intermediario. Eh, los municipios de, obviamente, Arisaralda y, y Quindío, que son muy pocos, los recorrimos al derecho, al revés, las veredas, todo. Llegué a tener 28 vendedores, 28 empleados, y yo me repartía con ellos, iba con 4 o 5 a una vereda, con 4 o 5 a otra, eh, y en Antioquia, también, como dije, me recorrí los 127, no, 125 o 127 municipios, todos me los recorrí. Bueno, digamos que todo esto como parte de las anécdotas, ¿y dónde está ahí cómo se conecta esta profesión y usted como persona con su familia y ellos lo apoyan, no lo apoyaron? ¿Qué, qué papel jugó o ha jugado siempre la familia en esa este, en construcción de sueño y en este lanzarse, digamos que, a tener mi empresa como independiente y a formar, digamos, un equipo de trabajo eh, en pro de este sueño? ¿En eh. eh, de mi familia... También hubo ruptura precisamente en el año 2004, cuando yo renuncié a mi esposa, renuncié a mi familia, renuncié a mi casa y renuncié al trabajo y me dediqué solo a esto. Entonces, lo que mis hijos estaban muy pequeños todavía, el mayor tenía 17 años, el siguiente tenía 12 y mi familia tenía 9 años. Entonces, pues, ni modo, entonces el trabajo realmente por el lado de la familia era yo solo. Eh, bueno, hasta que apareció eh, la que es actualmente mi esposa y me dio mucho ánimo, ella trabaja con otra compañía eh, del sector constructor, que es Corona, ella es eh, arquitecta, trabaja con ellos. Entonces, digamos que más fue un apoyo moral que un apoyo del trabajo porque ella tenía otra actividad diferente, muy diferente a la mía. Sin embargo, pues, eh, los empleados y las personas con las que yo comencé a trabajar... Eh, Conocieron, aprendieron rápidamente del tema. Yo, como maestro que fui 22 años, eh, fui, tuve, digamos, la capacidad y la habilidad para enseñarles a ellos. Y, bueno, fueron un gran apoyo. Yo, pues, digamos que el crecimiento se lo debo fundamentalmente a los empleados, más que a la familia, porque la familia, pues, estaba muy pequeña y estaba en el país Ok. Pero hoy en día, ¿la relación está bien? Digamos... Sí, hoy en día la relación está bien. Ya mis hijos están crecidos, grandes este negocio me dio para pagarles una muy buena universidad. Eh, dos de ellos estudiaron en, en la universidad de aquí, en Medellín, que no es barata. Eh, estudiaron en colegios privados. Mi hija logró estudiar en el liceo Francés aquí en Pereira y acaba de terminar su carrera de pregrado y de magíster en, en Francia. Okay. Y todo eso se lo dio a esta carrera. Digamos que así se conecta entonces este sueño llamado Salazar Torres, ¿cierto? Y compañía, eh, con el tema de la familia, con el sí. tema, digamos, que de poder educar, y más desde su formación como, como maestro, poder educar y brindar, digamos, que una, un apoyo gigante, enorme, que es lo que hacen ustedes, nuestros papás, para con nosotros, que es dejarnos unas muy buenas bases y, sobre todo, en temas de educación, que eso abre un sinnúmero de posibilidades, ¿verdad? Sí, sí eso, toda esa plata que, digamos, se invirtió e invertí en mis hijos, toda me la dio los hijos. Todas se lo digo, gracias a sí. los recursos, ¿así es? Bueno. El, hecho, el hecho es que, digamos, eh, yo arranqué la primera póliza, la vendí en el, el 14 de abril del año 2005. 14 de abril del año 2005. Sí, vendí la primera póliza, o sea, Ajá. eso no voy arrancando y ya en fila, no. Pero logré, eso es otra cosa para destacar, logré hice un montaje de una presentación eh, del proyecto de Vida Grupo para los Maestros que duraba una hora y eso generó, y es simpático, que llegaran a hacerme fila y eso para mí es extraordinario, hacerme fila para comprarme seguros de vida porque mostraba los seguros de vida algo tan tangible, no tan intangible como mucha gente dice que es vendiendo intangibles, que casi que la gente lo podía saborear y coger con las manos. Y recuerdo que una vez en Mistrato hubo una vila de 34 maestros, al punto que dijeron, no, no hagamos la vila déjenme las cédulas de ciudadanía ahí encarradas, yo voy llenando las solicitudes y luego vienen a firmar, 34. Pero, ¿Para vender? Para vender. Y, y yo después de que hacía una reunión de esas, no salía con menos de 10 o 15 pólizas. O sea que después de que logramos que ese avión... Eh, se elevara. Eso fue formidable, eso era vendiendo, vendiendo, vendiendo. Yo llegué a tener eh, como seis o siete convenciones en agrícola de seguros, siendo el primero, como dos o tres en Suramericana, cuando eh, Suramericana adquirió agrícola de seguros, siendo el primero en vida grupo a nivel nacional. Y gané mucha plata, gané mucha plata en premios. Ya hoy no dan plata en premios en Suramericana, pero en esa época gané. Tengo trofeos, tengo todo eso. Y llegué hasta el año 2014 con una producción de casi mil millones de pesos anuales de producción a la compañía y unas comisiones pues eh, interesantes, interesantes muy interesantes. Sí. Bueno y cuál es el secreto, digamos que conectándolo un poquito ya con la labor y para la gente que nos está viendo y sobre todo los profesionales que están en el, en el tema de seguros, cuál es el secreto o esos tips que usted daría eh, a algún joven o alguien que no tenga toda esa trayectoria que usted tiene, pero que quiera dedicarse o especializarse quizás en temas de vida o en vida en grupo, que es un ya. digamos que a veces lo vemos como, como un seguro completo. Ya. A mí me gusta mucho el seguro de vida porque he tenido muchas experiencias muy gratas, muy gratas de poderle servir con este tema a la gente. Eh, por ejemplo, yo en Medellín tuve un caso de un maestro al que le vendimos una póliza, él consultaba en ese entonces eh, por una enfermedad diarreica, que es una enfermedad que le da cualquier persona, y después de seis meses de haber obtenido la póliza, eh, le descubrió que tenía una enfermedad muy rara, una enfermedad que se llama síndrome de insuficiencia de absorción. La compañía me llamó muy molesta porque dijo es que no se le iban a vender un enfermo. Yo soy biólogo y soy fisiólogo eh, por estudio, por academia, pero... Pues soy eh, corredor de seguros por profesión. Pues, tenía la posibilidad de leer esa historia clínica y yo me fui a Medellín y leí la historia clínica sí, y entendí perfectamente que cuando a él le vendimos la póliza, él no había sido diagnosticado de ninguna enfermedad. Simplemente él consultaba y lo estaban investigando. Yo le escribí a la compañía y le dije, vea, me da mucha pena, pero el señor tomó la póliza en X fecha y seis meses después, pues, en otra X fecha, obtuvo el diagnóstico. Y con ese diagnóstico, más adelante como cerca de seis o siete meses después, o sea, un año después de haber emitido la póliza eh, al señor lo incapacitaron total y permanentemente ya para laborar un no, hombre de 35 años ¿35? Sí, entonces me llamaron y me dijeron pues, que objetaban eso porque él había habido una reticencia allí y pues también soy muy estudioso del derecho de seguros pues, estaba muy empapado de las dos cosas, por. por un lado el tema clínico y por el otro lado del tema legal decirle a la compañía qué pena ahí no hay forma de objetar eso sin embargo pues el señor consiguió a su abogado para demandar a la compañía y nos llamaron a la personería en Medellín, una personera delegada nos atendió y oh sorpresa llega el abogado de la compañía y dice don Alirio escribió una carta, la analizamos con los médicos y con las médicas porque eran un grupo de médicas y con los abogados y efectivamente don Alirio tiene la razón y le vamos a pagar fue, es una anécdota muy triste y a la vez muy, muy confortante tanto para el cliente como para mí porque él tenía una suma de 70 millones de cosas aseguradas y es cuando el abogado le dice, vea eh, le vamos a pagar, él estaba tan convencido que no le iban a pagar, que yo y yo quiero que me expliquen las razones claras de por qué no me van a pagar y él no profe, sí le van a pagar y el señor se puso a llorar yo creo que el señor ya se murió me pidió el teléfono prestado y mi hijo eh, don Alí yo regalé un minutico para llamar a mi señora le regalé el minuto y se puso a llorar y yo me puse a llorar todavía aquí se me hace un de la garganta porque le decía mi hijita, mi hijita nos van a pagar, ahí está la casita, yo sé que me muero pero les dejo la casita eh, tenaz, como a los 4 o 5 meses me llamó a inaugurar la casa yo estuve allá, muy agradecido dijo, dígame, ¿qué hago para ayudarla a vender? así es que se hace bueno, son anécdotas. Yo me enamoré por eso del tema de vida. Y me encanta vender seguros de vida. Me encanta. Así entonces, pues yo creo que digamos que rescatando todo esto, y digamos que más allá del, del, del sentimiento que, que aflora, hay dos, hay dos temas muy puntuales. Uno, está muy empapado el tema. Usted, sí. en, en su caso, digamos que tenía elementos eh, de juicio académicos en el tema biológico, cierto médico. Pero el otro es, venga... Es que yo también estudio mucho permanentemente el tema de derecho, derecho de, de seguro de vida. Entonces, pues si yo no lo puedo hacer, pues entonces me rodeo de un equipo de trabajo también que, que sea, o sea muy experto en ese tema. Claro, claro. Sí, Aquí no se puede dar uno lugar a no Uno tiene que ser muy claro. Y póliza que le va a usted a vender... Tienen que tener el pleno conocimiento, el pleno conocimiento no, de no, qué es lo que está vendiendo mundo, mundo, y cuáles son bien, las exclusiones y limitaciones y, y estar seguro, y si tener la absoluta certeza la de, la de, de que el día de mañana hay un siniestro y usted puede estar tranquilo. Eso en primer lugar, o sea, conocimiento del clausulado de las, de las pero pólizas. Pero a profundidad. A profundidad, con detalle, con muchísimo detalle. Muchísimo. Yo tuve reuniones con, con profesionales de seguros que llevan 8, 10, 15, 20 años trabajando en seguros y yo les hacía preguntas, e inclusive en reuniones que nos hacían de las compañías de seguros, preguntas eh, sobre el tema clínico, fundamentalmente para el tema de los seguros de vida. Y yo, oh, sorpresa, muchos, digamos que en la mayoría de los casos, el 90 a 95% de, de asesores de seguros, diría vendedores de seguros, no tenían el conocimiento clínico de eso. A mi oficina llegó una vez un asesor de seguros que vendía en Seguro Polígara a decirme que traía a una... Y yo llegaba con una profesora diciéndome que iba a cancelar la póliza porque nosotros no, no, no cubríamos la isquemia cerebral transitoria. Y mi estrategia era, claro que sí, le recibí la carta, le pusimos los sellos, le recibí y todas las cosas. Y le dije a mis empleados, descarguen esto y díganle a la compañía que la señora profesora pues, desistió de, del Seguro. Hecho eso, ya pues la señora no estaba ya prevenida sí, que no le íbamos a cancelar. Yo le dije, bueno, ahora yo quiero hacerle una preguntita nomás a la asesora que venía con ella, que era una vendedora del Centro Bolívar. Es cierto, suramericana no paga por una isquemia cerebral transitoria. ¿Qué es isquemia cerebral transitoria? Y la niña vendedora empezó a callar: ¡Agu, agu! Bueno, y no sabía qué decir porque no, finalmente yo, no, no, pero no la cubre bien, Entonces pues yo tenía el clausulado de todas las compañías de seguros eh, Vidalupo y abrí el de Seguro Bolívar. Y yo me sabía casi hasta las páginas. Porque esa es otra cosa, conocerse también todo lo de la competencia. Entonces le abrí la página donde decía que Seguro Bolívar tampoco cubría la isquemia cerebral transitoria. Enseguida le digo, bueno, para que no me crean a mí que esto estoy mintiendo, vamos a mirar aquí ¿Qué es lo que dice la, la, la, la literatura clínica sobre qué es una isquemia cerebral transitoria? Entonces lo leímos. Bueno, eso es como pues para que ustedes lo lean a ver qué es una isquemia cerebral transitoria. Lo que pasa es que es muy diferente a un accidente cerebrovascular, que ese accidente cerebrovascular eh, si sí está cubierto en la mayoría de las compañías es un, un fenómeno nervioso que ocurre por eh, un, una isquemia o por, o, por un derrame cerebral y que tiene una duración de 24 horas. Pero la diferencia estribaba entre el causulado de, su, de Sura y de Bolívar en que Sura lo cubría a partir de los 60 días siguientes, de que hubiese ocurrido, lo pagaba. Mientras que Bolívar decía hay que esperar 90 días porque eh, puede a, no haber secuelas. Entonces, ya he hecho esto le dije, profesora, muchas gracias por su atención. no, no, no, no, no, venga un momentico ¿Cómo así? No, yo, yo, yo no voy a renunciar nada a lo de suramericana Venga, ¿dónde está la hoja? Y yo, no, pero venga, ustedes ya pasaron eso. Y yo, no, es que no hemos todavía podido indexar esto en la plataforma. Pues era pero mi estrategia. Ellos ya sabían cómo era. Entonces, la, le devolví la hoja a la señora y cogió la destrozó. Y listo. supe que la niña renunció a los ocho días de Seguro en Bolívar. Entonces, miren, es el conocimiento profundo, claro, detallado minucioso hay por ejemplo eh, exclusiones en seguros de salud eh, perdón, de, de vida que tienen que ver con el cáncer de próstata Entonces, cáncer de próstata T1A, T1B etcétera, etcétera, eso tiene que saber uno, no es que lo lea uno y diga ah bueno, nadie entiende, no hay que saber sí, sí. hay, que saber, hay que saber y en el tema jurídico, pues obviamente también eh, digamos que la carta de navegación del tema jurídico arranca con el eh, Código de Comercio en el artículo 10.32, 31, creo que es en el 10.32 o 11.32, no recuerdo ya muy bien, 11.32, y termina, no, en el 32 y termina en el 11.62, creo que es así, es, ahí está contendiado todo, digamos, la base de lo que es toda la jurídica de los seguros en Colombia, y obviamente pues han venido leyes, han venido resoluciones, han venido muchas cosas, y eso hay que saberlo. Bueno, digamos que de, después de todos estos eh, apuntes y tips que yo sé que la gente está tomando, digamos que hay atenta nota, eh, pasando a un plano, digamos que un poco más sí. trascendente, no, no, no, no, no, ¿usted cómo siente que desde su oficio, desde la empresa que ha fundado, desde, la, digamos que desde las experiencias que se han tenido, cómo le ha portado a la ciudad y al país, cómo se siente un profesional de seguros como usted, en el país. Excelente pregunta, excelente pregunta porque la gente cree que comprarle un seguro a un intermediario de seguros es hacerle un favor al intermediario de seguros para que se en una comisión, pero yo les he demostrado a través de la charla que tengo, que cuando quieran ustedes las comparto, eh, vía través de Andrés y, y vía SobSeguros. Uh -huh. eh, Entendieron que es al contrario, que es el asesor de seguros cuando le dice, Camine, yo le muestro que hay muchas eh, oportunidades para que usted proteja su patrimonio. Obviamente no va a proteger la salud porque la enfermedad se le va a dar o se va a morir o va a tener un accidente en un carro o alguna cosa. Pero venga, yo le muestro cómo usted protege su patrimonio y es un favor que yo le hago a usted cuando le ofrezco un seguro y no un favor que usted me hace porque me lo va a comprar. De hecho, tengo, también tengo una anécdota con ese caso en Medellín con un ex compañero de bachillerato que me dijo, Dalí, o sea, asegúreme la casa, yo ayudarle ahí. Y le dije, no, fulanito la tal, si usted me va a dar el seguro de su casa solo por ayudarme a mí, yo no me lo vendo, porque el que lo va a ayudar es soy yo a usted. Porque el día de mañana se le quema la casa, hay un terremoto, se le, queda, se le cae la casa o hay una avería y usted no tiene con qué pagar eso. El que está perdiendo usted no yo, yo me gané una comisión y ya ¿sí? listo la gané y ya listo no tengo problema pero usted sí va a tener un problema mucho mayor que la comisión que no va a ganar. así es entonces sí bueno digamos que eh, sí. ya en el en fase, fase final de, de la conversación lo no y antes digamos que despedirnos agradeciéndole a usted básicamente en la vida que le apasiona y cómo se conecta lo que hace hoy en día o lo que hace desde hace tanto tiempo atrás como profesional de seguros con esa pasión personal pues vea, yo ya tengo 66 años y he pensado varias veces en decir, no, yo ya a la casa a descansar y a hacer otra cosa, y no soy capaz. Esto me jala como un imán, me jala como un imán. ¿Por qué? Porque es que yo me siento muy feliz el día que yo estoy entregando una reclamación de cualquier índole. Si es de vida, mucho más. Si es de salud, con mucha más razón. Soy absolutamente feliz. Y cuando yo no estoy atendiendo un siniestro de una persona que, por ejemplo, se accidentó con su carro, que yo soy... Para mí todos mis clientes son VIP y yo voy personalmente a atender. Entonces, hasta el final. Eso para mí es trascendental. Esta semana tuve un caso de una clienta que se accidentó, arrasó a un motociclista la atendí desde las 6 y 52 minutos de la mañana que tuvo el eso hasta las 11 de la mañana. Y esta mañana, antes de llegar aquí, todavía con ella, ayudándole a sacar los documentos para poder sacar los carros de los patos. Eso para mí es muy gratificante, pues digamos que es mi esencia de vida desde que yo soy chiquitico, ayudarle a la gente. No sé por qué. Bueno, mi madre era así. Mi madre decía en la casa que siempre hacía más comida porque de pronto venía alguien a comer y a pedir comida y ahí habría comida. Y decía también esta frase, después de la puerta, todo es campo. Entonces, ahí llegaban a mi pueblito y... Doña Rosita, ¿me podría dar posadita que me cogió en la tarde? ¿O está lloviendo mucho? Sí, puede así sigas y mantenía cosoneticas y cobijitas. Y le dan. Entonces, nosotros aprendimos eso, a servir a la gente. Y para mí, esta actividad de intermediación de seguros es de servicio a la gente, contrario a lo que la gente piensa, que la gente nos sirve a nosotros, no, es de nosotros hacia la gente. Así es. Bueno, señores, eh, agradeciéndole a don Alirio todas estas palabras, eh, digamos que estas historias anécdotas que ustedes acaban de, eh, pues digamos que escuchar, pues de todo corazón, Don Ariel, mi admiración, eh, mis gracias además porque Don Ariel también hace parte, bueno, la empresa, la empresa que él ha fundado, hace parte del portafolio de clientes actuales que tiene SoftSeguros, y por supuesto digamos que hemos ido creciendo de la mano, no solamente con él, sino con todos ustedes los que hacen parte de esta comunidad SoftSeguros, y para los que aprovechando, para los que digamos que todavía no se han atrevido a dar el pasito, pues ahí tenemos en www.sobseguros.com, tenemos una versión gratuita con la cual ustedes pueden probar y además de eso pueden tener nuestra asesoría para que miren, comprueben y sobre todo, digamos que ver para, ver para creer, dicen muchos por ahí, ¿cierto? Digamos que entonces vean y prueben que efectivamente Sobseguros es una herramienta que les da un muy buen alcance y les da otras digamos que otra dinámica al negocio de la intermediación de seguros. Pero sí, vez... Antes de que terminen si sí, nosotros adquirimos creo sí. que fuimos de los primeros en adquirir sí. seguros. Eh, arrancamos eh, bueno con la experiencia que sí. estaban sí. haciendo experimentalmente nos metimos y aquí estamos y aquí seguimos y para los que nos están oyendo pues Andrés coincidencialmente por esas cosas de la vida el papá y de él y yo fuimos eh, eh, maestros y compañeros de, de labores en la Virginia, Ajá. y como la vida y después nos encontramos y nos estamos aquí luego, sí. la vida. luego, <ríe> luego muchas vueltas <ríe> que da la vida, pues aquí estamos sí. digamos que compartiendo eh, creciendo juntos, cierto digamos que esto es un tema de hacerlo entre todos, por eso hemos puesto digamos que a disposición de ustedes este espacio académico que se llama Academia seguros a ustedes mil gracias por estar ahí espero que hayan aprendido mucho de las experiencias, que se lleven también reflexiones y que pronto pronto pronto vamos a tocar eh, las puertas de otros clientes así como ustedes como digamos que como un alirio para que nos cuenten y, y digamos que compartan con el mundo esas experiencias de vida y esos aprendizajes para que los colegas como ustedes como los profesionales de seguros pues puedan digamos que eh, ayudar a más y más personas cada vez hasta Muchas. luego mil mil mil gracias mil bendiciones y hasta una próxima oportunidad en Academia Subseguros. Hasta luego. Chao. Adiós.